Básicamente este acto es para daros las gracias. Gracias es que ricasco a todas las personas y a todas las entidades que, como quienes estáis aquí y quienes pues, no han podido acompañarnos hoy, pero son parte de este grupo, habéis donado objetos que son y que forman parte de este patrimonio común que, como digo, se destinará a archivos y a museos fundamentalmente. Y hoy, además, reconocemos a los donantes tanto del año 2020 como del año 2021. Entre el patrimonio, que gracias a vuestra colaboración se incorpora en estos dos años, hay muy distintos materiales y muy distintos objetos. Lo hemos oído cuando os llamábamos a recoger ese diploma. Fotos, libros, esculturas, pinturas, música, monedas, pegatinas, textos de distinta índole, como pues, textos teatrales, medallas, planos, broches… Como vemos, un elenco pues, de lo más extenso, que sin duda trasciende en muchos casos pues, lo puramente patrimonial, porque conllevan también para vosotros y para vosotras un valor sentimental para vuestras familias y para vuestros entornos. Por eso, pues, la generosidad que demostráis con esta donación al conjunto de la comunidad, de estos objetos, como digo, es digna de agradecer y de reconocer. Gobierno de Navarra Nafarro Acó Gobernua.